Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, y nos vamos, nos vamos con un tema, pese que acá en Buenos Aires estamos pasado por agua, es bueno hablar de la hidratación corporal. Por eso está ella, la ingeniera en alimentos, es Alejandra Garro, está en la lupa, es de la provincia, pero allá no llueve. Está a pleno sol, quiere agua y nosotros no, queremos un poquito de paz. Vamos a dar la bienvenida, Alejandra. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Cari, muy bien, muy bien. Acá en Santa Fe te cuento nada, nada, nada de agua. Pero estamos pidiendo, <risa> así que si la quieren mandar para acá, nosotros muy contentos. Acá estamos pasados por agua. Qué bueno que me dijiste Santa Fe, no me acordaba Ale, te iba a decir entre ríos, tuviste bárbaro, gracias por recordarme Santa Fe. Es que hay tantos acá en, en la familia Mix, que son de diferentes provincias, es que no me acordaba exacto el lugar de origen tuyo, ¿no? Santa Fe, cerquita de Rosario estoy. Ah, bien, ahí. Así que es están sin agua ustedes. Estamos sin agua, sí, pero eh, tenemos que recuperar la importancia del agua, por eso hoy vamos a hablar de hidratación. ¿Te acordás la semana pasada que vimos esa rueda donde en el centro estaba el agua? ¿Te acordás que dijimos? Sí. Incluso lo resaltamos. Mirá, vos me hiciste ese comentario, mirá cómo está en el centro el agua. Y la verdad que como, como eh, subtitulé la columna de hoy, es uno de los hábitos más olvidados. Realmente la hidratación no es tenida en cuenta. Hoy cuando pensaba en la columna, pensaba eh, muchas veces la respuesta que me dan cuando pregunto si toman agua... Me dicen, es que no tengo sed. Así me dicen. Y yo pensaba, ¿no? Eh, tampoco tenemos registro de la falta de hierro, por ejemplo, en el cuerpo. ¿Verdad? Sin embargo, todos sabemos que necesitamos consumir carne para hacer el aporte correcto de hierro. El vegetariano que no come carne, enseguida hace su consulta y lo suplementa. Y sin, lo hace porque sabe que es necesario. Y sin embargo... Con el agua no pasa lo mismo. Parecería que como bueno no tengo sed, entonces no tomo. Sin embargo, el reflejo de la sed aparece cuando ya casi, casi diríamos que es tarde. Necesitábamos tomar antes. ¿eh? Antes de que aparezca el reflejo de la... Acuérdense de este ejemplo del hierro. No necesariamente tiene que encenderse una alarma o, no sé, o por ejemplo el combustible del auto. No hace falta esperar a que encienda la luz naranja del tablero para yo pasar por, por la estación y cargar combustible, ¿verdad? La sugerencia eh, es ocho vasos diarios, ya lo deben haber escuchado eh, muchas veces, ¿no es cierto? Ocho vasos diarios, sí. Esto es lo que vos decís, ¿no? De, de pasar, hay mucha gente que espera hasta el final, que se le prenda la luz para cargar masta, y creo que el, somos así, desgraciadamente, pues es lo que vos decís. No, podemos, te, hay aplicaciones también que se ponen en el celular para que la gente se acuerde a tomar agua, hay un montón de, de herramientas hoy en día como para acordarnos, ¿no? Hay recursos, hay recursos, esa aplicación, hay una que está muy buena, que suena como alarmas, pero aparte te, te da mensajes. Entonces, este, esto en tanto y en cuanto uno genere el hábito, después una vez generado el hábito ya no hace falta que nos pongamos las alarmas o que usemos la aplicación, pero sirve en un principio para generar el hábito, que ya sabemos que más o menos demora 30 días, entonces son útiles. Y, y el otro consejo que ya está trillado, es estar siempre, siempre, siempre con el vaso al lado, cuando, en, en, mi, en mi lugar de trabajo eh, tengo un vaso al lado, entonces, casi sin pensarlo, yo voy tomando, ¿no es cierto? Una botellita en el auto, una botella en la cartera. La, el objetivo básico es llegar a los ocho vasos diarios o cuatro botellitas de, de medio litro para los que les gusta más eh, tomar eh, agua, agua fresca, entonces ponen su botellita en la heladera o se consiguen un termo lindo, o, o tienen que buscar la manera de tenerla a mano, porque ese es el secreto. Casi de vicio, casi sin pensarlo, uno va tomando es muy importante porque el cuerpo no retiene no retiene el agua. Entonces, sí o sí, yo me veo en la obligación de aportarla. ¿Por qué? Porque el agua funciona como transporte de nutrientes. Es decir, una vez que yo ingiero, el agua es la encargada de, de difundirlo hacia todas las células corporales. Eliminación de, de desechos, control de la temperatura corporal, bueno, en fin, muchísimas funciones, que si yo no la tomo, el cuerpo puede, como decíamos la semana pasada, extraerla del agua que está contenida en el alimento, pero no es, no es igual, la cantidad no es la misma. Entonces, eh, la sugerencia es, como digo, 8 vasos diarios. La pregunta que sigue es, bueno, pero yo tomo muchas infusiones, es ¿eh? lo mismo, cuidado con las infusiones, cuidado con el, el café, el té, el mate sobre todo el café, el contenido de cafeína, eh, hay que tenerlo digamos, a raya, porque si yo eh, me paso de cafeína, estoy favoreciendo la eliminación de calcio por orina. De dónde, es decir, pierdo calcio por orina. ¿Y de dónde sale ese calcio que pierdo? O sea, que elimino de los huesos. Cuidado con la cantidad de cafeína. Dentro de las infusiones, la que más cafeína tiene es el café de filtro y el café instantáneo. Y la que menos es uno que por suerte está de moda, que es el, el té verde. Entonces, si a ustedes les cuesta tomar el agua así, eh, purita, y prefieren infusiones, bueno, dentro de, de la variedad de infusiones, opten por el té verde. Se pueden hacer el té, el té frío, el té helado, viste que por ejemplo en la cultura de Estados Unidos se usa mucho. Sí, sí. Se lo hacen rico, se lo hacen con un poquito de stevia, con un poquito de miel, se lo preparan en un termo y lo tienen a mano. Otra cosa que hay que, que, que considerar son eh, las bebidas deportivas. Hay gente que te dice, no, yo agua no, pero sí las deportivas, del tipo del Gatorade, del tipo del Powerade. Bueno, cuidado, porque las bebidas... ¿Cómo? Tienen sales, ¿no? Tienen sales. Están diseñadas para que el deportista se hidrate y el deportista en su actividad y con la sudoración, ha perdido sales minerales. Entonces, la intención de este tipo de bebidas es reponer esas sales minerales. Que si yo no, no estuve haciendo deporte y no las perdí, yo estoy sobrecargándome de sales minerales. Entonces, sí. atenti los hipertensos, por ejemplo. Sí. Ale, me quedo con lo que dijiste de las infusiones, porque bueno, acá en la radio es muy común, ¿no? Eh, mate de radio, siempre se dice el mate de radio porque nunca se cambia la yerba desde la mañana a la noche y se sigue calentando el agua. Eh, esto también, ¿no? Eh, nos olvidamos del agua y nos quedamos con el mate, lo que vos hablabas de las infusiones. No es lo mismo entonces el agua que las infusiones. No es lo mismo, no es lo mismo la cantidad que uno toma y además tenemos este agregado de la, de la cafeína que yo mencionaba recién. Cuidado con eso, cuidado Bien. con eso. Porque especialmente eh, la gente que padece osteoporosis, si yo me paso de cafeína, insisto, se empieza a eliminar calcio por orina. Cuidado. ¿Y el mate igual? O sea, el, mate el mate menos, el, el mate menos. El que más contenido de cafeína tiene, ya digo, es eh, café, rico, café café instantáneo. El mate bien. menos, pero de todos modos, eh, bueno, estas bebidas este, energizantes también tienen cafeína, eh, del Ajá. tipo de, de speed, por ejemplo, estas bebidas energizantes también, justamente son energizantes porque tienen un contenido de cafeína, cuidado con eso. Está bien, y, ¿Y este, también, mito, de, perdón, este sí. mito de tomar agua cuando apenas te levantás dos vasos de agua para que todos los órganos este, se adapten, ¿esto es un mito o es una realidad? Tiene algo de realidad, sí, sí tiene algo de realidad. El que puede hacerlo y se levanta con ganas de tomar dos vasos de agua, genial, imagínate, dentro de los ocho que necesitamos en el día, ya tomo dos en el desayuno, me olvido, me quedan seis, que entre el almuerzo y la cena, y alguno a la tarde, es probable que alcance esa medida. Sí, tiene algo de realidad, sí, tiene algo de realidad. Bien. Sí. Um, quería agregar también, cuidado, eh, hay personas que, que también, bueno, agua, agua no, pero sí tomo gaseosa o tomo jugos, Bueno, cuidado con el contenido de azúcar. Es elevadísima la cantidad de azúcar que ustedes encuentran en un vaso de gaseosa. Mirá, hay algunas que tienen tan alto contenido de azúcar, esto está muy discutido, vamos a dejarlo así como una información, solamente a... a a, a profundizar el que le guste. Eh, tan alto el contenido de azúcar, porque el azúcar tiene un efecto adictivo, ¿no? Entonces se le agrega mucha azúcar para generar estas ganas de tomar más gaseosa, pero se haría tan dulce la gaseosa que para contrarrestar ese efecto le agregan ácido fosfórico, imaginen. Entonces, si ustedes toman un vaso, dos, tres de gaseosa diario, están recurriendo a estas famosas calorías vacías. ¿Qué quiere decir? Sumo calorías sin el agregado de ningún otro nutriente útil, o sea que son calorías que para decirlo así de manera coloquial, pasan directamente a formar tejido adiposo y nada más que eso. Entonces, este, eso es para tener en cuenta también. Y quisiera agregar como último punto, eh, para tener consideración sobre el adulto mayor. Son muy propensos a, a deshidratarse. Eh, muchas de las veces que, que terminan en internación es por deshidratación. Ellos pierden realmente la, la, este reflejo y les falta, eh, insistan, el que tiene un adulto mayor cerquita, insístanle eh, en, que, en que se hidrate bien. Los síntomas de la deshidratación son el cansancio, apatía, entendiendo como desgano, y cefalea, dolor de cabeza. Así que, que también se presta mucho a que se confundan con otras cosas, ¿no? A veces uno se lo adjudica al cansancio, a, no sé, a lo que está atravesando en el momento y al no cual. piensa que puede ser por deshidratación. Así que eh, tenemos y dice que hacernos... esto, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Quizás el día, la humedad, empieza y, y son semanas que sigue cansado la persona. Sigue cansada. Y, y a, el a lo mejor el encierro, la tarde, quizás en este como, momento. Sí, sí. Sí, y a lo mejor eh, bueno. pasaba por algo tan sencillito como hidratarse correctamente. Bueno, opciones, porque ya dije todo lo que no. A mí me gustan mucho eh, las aguas saborizadas caseras, que son tan fáciles de hacer. Me las hago tipo infusión Ella con un poco no sé de fruta. ¿Eh? Vos nos das a la cocina todos los lunes, ahora esta oportunidad los miércoles, pero bueno. Hoy en Sanguchito del Medio, como decimos. Estás. Los pongo a trabajar. Mira, justo pensaba en eso, ¿no? que siempre vengo con recetas y que no zafan de la cocina, y pensaba en hacer alguna columna sobre eso, ¿no? sobre cómo hacer para las que no son muy amantes de la cocina, eh, tips, para que puedan pasar por la cocina sin sufrir. Vamos a sí. hablar de eso. Vamos a hablar Bien. de eso, la próxima. Queda pendiente. Eh, a la que le gusta y a la que tiene, por ejemplo, en mi caso, que tengo menta en el patio a rolete, puede aprovechar, hace servir por ejemplo, unos gajos de naranja con unas hojas de menta, o lo, lo deja así eh, reposar y se hace unas aguas saborizadas caseras que quedan súper. Pueden usar stevia también. La stevia en hoja, eh, endulza un montón y, y lo hace este, bueno atractivo. ¿no? Yo me estoy imaginando esas jarras de vidrio viste con las rodajas de naranja y las hojitas de stevia Queda hasta lindo e invita, digamos, visualmente invita a hidratarse. Y si no, eh, se compran un buen exprimidor o la que tienen la suerte de tener una juguera, bueno, sería genial, pero opten por, por esas, ese tipo de bebida. Insisto, los té fríos, que son buenísimos, eh, especialmente el té verde, lo pueden combinar con cosas, con jengibre, bueno, van. Van probando, eh, te frío, eh, las aguas saborizadas caseras y los jugos naturales, no hay, no hay como eso, no hay como eso. Cuidado con los jugos artificiales que están llenos de colorantes, de conservantes, de edulcorantes, saborizantes, acidulantes, y etc. Hay un no, colorante. Vamos con todo, Te prometo que no lo compro más, Ale. Cuidado, cuidado. Hay un colorante que es el que tiñe de, de amarillo que está muy cuestionado, pero muy cuestionado, se llama tartracina, y está presente en casi todos los alimentos artificiales, así este tipo superindustrializados, como son estos jugos, que en realidad no son jugos, eh, está presente en casi todo lo que ustedes ven amarillo, mermeladas light, amarillas, revisen, revisen atrás la etiqueta, eh, gelatinas, tipo de naranja, de durazno, todo esto que es amarillo, y los jugos. Algunos, algunas marcas ya lo, lo dicen, en negrita, destacado, contiene tartracina, eso se debe a que es un, un colorante que está muy, muy, muy cuestionado por posibles efectos adversos. Entonces, eh, yo recomiendo siempre, se exprime en una naranja, se exprime en un pomelo, ahora que hay, que hay tanto cítrico, o, o se arman estos té helado, es la mejor opción para mantenerse hidratado. Me encanta, yo me preparo un tecito, le voy a decir a las oyentes un tecito con jengibre y, y limón, como vos dijiste así, con rodajas, que la verdad, en un termo que... Esos que se usaban en el Caribe, como ahora no se puede viajar, yo me quedo con, con la me imagen recuerdo. de, de ¿viste? Del, del termo, de estar ahí con el termo que, que antes usaba de vacaciones. Que el Caribe a través del termo, exacto. Al, al, al. Prueben, sí. prueben, anímense, vienen algunos té saborizados que están buenos, que le agregan un saquito de eso y uno de té verde, y se lo endulzan con stevia en hojas, prueben. Y, y después me cuentan, realmente cuando empiezan, a hidratarse bien, van a ver la cantidad de efectos que, positivos que notan la piel, el primero, el primero, Ajá. y a veces eh, se dan cuenta que lo que antes pensaban que era hambre, en realidad eh, era sed. Vean, hagan la prueba y después me cuentan. Me quedo con eso. Ale, acá nos está diciendo Margarita que quiere saber cómo se llamaba lo que habías hablado la... Eh, el encuentro anterior eh, para medir si, está el, si estaba crudo en el sí. centro, sí. ¿cómo Se llama un Pincha nombre? carne, le decimos. ¿Cómo? Termómetro, pincha carne. Pincha, pincha carne. carne. Bueno, es. Ahí está, Margarita, pincha carne. Después cocina y traenos <risa> algo rico <risa> para ver si estaba crudo. Mira qué bien. Bueno, eh, dale, gracias. Es muy bueno esto de, del agua. Estos ocho vasos de agua me queda así por día, que no tienen nada que ver con las infusiones. Que tengamos uno presente, son ocho vasos nada más y nuestro cuerpo está hidratado. Ocho vasos, siempre a mano, siempre a mano. Así mismo, siempre a mano. Bien. Ahora, en la <risa> próxima te voy a traer el de agua. <risa> gracias, Ale. Un abrazo vos, gracias, grande. Gracias, gracias. Chao, chao. Así pasó Alejandra Garro, ingeniera en alimentos, espero que te sirva, espero que sea muy útil para vos. Quédate con nosotros, ya seguimos con mucho más Mix Magazine.